hola amigos de Tecetera. espero que estén muy bien esta tarde les cuento que hoy en el escritorio de Tecetera tenemos uno de los dispositivos más interesantes que hemos tenido en mucho tiempo y eso que hemos tenido unos cuantos hoy vamos a hacer el unboxing y la primera vista de la asus rock zephyrus 14 hace días pudimos hablar y pudimos conocer la Zephyrus Duo, una computadora muy interesante de doble pantalla, enfocada estrictamente en el mundo gamer. Esta Zephyrus G14 eh, sigue con la misma línea de ser ultra portátil, de ser muy potente y de estar pensada para el mundo gamer, pero esta además... Busca un formato mucho más compacto. La mayoría de portátiles gamer sobrepasan las 15, 17 y hasta 21 pulgadas. Este es solo de 14. Vamos a ver qué encontramos. Acá yo ya abrí un poco, quitando eh, algunos de los sellos que tiene la computadora. Algo que es bien interesante, ¿no? Hay varias cositas que contar. Primer procesador de 7 nanómetros. Es algo que hemos visto mucho en el mundo de la telefonía móvil. 7 nanómetros, pero es primera vez que lo vemos en una computadora. Acá estamos hablando de un Ryzen 4000. De este procesador vamos a hablar mucho. Una capa activa de LED externa. Acá. Esto es una capa de LEDs. Esto vamos a verlo en mucho detalle porque esto puede eh, personalizarse, eh, generar... Muchas imágenes, eh, lo que estás jugando, compartir mensajes, esto va a ser bien interesante. Una batería bastante amplia, pantalla de ultra alta resolución, colores certificados por Pantón. ASUS nos tiene muy acostumbrados a eso. Wi-Fi 6 para conexión más rápida y puertos USB tipo C. Y el acá. Este modelo específico es un Ryzen 9 4000 esto quiere decir que acá lo que tenemos es potencia AMD con Ryzen lo ha estado haciendo muy bien este, esta serie 4000 busca exactamente esto, computadoras mucho más portátiles con un consumo de energía mucho más eficiente y menores necesidades de refrigeración de ahí que sea de 7 pulgadas la interfaz es la típica de lo que nosotros vemos en un computador gamer pero hay algo que me gusta mucho de, de la propuesta de ASUS y es que es mucho más sobria bueno si esto se puede llamar sobrio que más tenemos acá, de, de la computadora vamos a hablar mucho en etcétera a ver ah qué bien un cómic como con una estética poco anime un poco vaporwave es lo que estoy viendo acá Uh, en la página de Asus pueden encontrar muchos wallpapers de la serie uh, ROG, de la serie Republic of Gamers. Acá muestra un poco lo que se puede hacer en términos de personalización de, de la máquina. Bien interesante y eso es mucho, mucho uh, wave por wave ahí en esos wallpapers. Y acá el cargador. El cable está hacia este lado. Un cargador bastante compacto para lo que es el mundo gamer. Bueno, esto es lo que viene en caja, un acabado mate muy bonito, bien interesante y muy compacta, buena cantidad de puertos, otras marcas pueden aprender que se pueden hacer computadores potentes con buenos puertos, y esta es la primera vista, es esto lo que está en la caja de la ASUS ROG Zephyrus G14 la computadora para gaming más potente del mundo en formato de 14 pulgadas. Vamos a hablar mucho de esta computadora. Hasta luego.